estoy trabajando en la lucha social realmente tal cual como amparos que se haya promovido no hemos promovido ningún amparo sin embargo estamos trabajando sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que a ellos tienen ¿no? y que están plasmados en la actualidad en la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 57, 58, 59 y asimismo en el artículo segundo federal y los tratados internacionales por supuesto la OIT que están ahí los derechos de los pueblos y comunidades indígenas nuestra preocupación en sí es que se les reconozca la autodeterminación y la autodescripción. En esto estamos trabajando con los pueblos y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México y, sobre todo, hablantes de una lengua. Ya. ¿Qué más? Estoy haciendo mi tesis sobre el proyecto carretero de que pasa por Xochicóutica. Y pues tengo muchos amparos que estoy revisando, pero por la carretera siguen. ¿no? O sea, y se supone que están suspendidos, que tendría que estar suspendido por los amparos. Entonces, bueno, como los he revisado algunos, no sé si se me puede Esos amparos. De hecho, es... nos dedicamos al derecho de vida, al ah, servidor. Okay. Perfecto. Okay. a entender más. Ok. Tenemos cuatro abogados, nada más, entonces el resto del foro, cinco. Este, el resto del foro, ¿a qué nos dedicamos? Cuéntenme un poco de ustedes. La idea es empezar a generarme una idea para empezar a cuadrar mi lenguaje. Cuéntenme. Sí, nosotros venimos del pueblo de San Luis de Mal. Municipio del, de... de... De la alcaldía de Xochimilco. Xochimilco. Y en este momento nosotros como comunidad... Estamos eh, ejerciendo nuestro derecho para que se lleve a cabo eh, la elección, más bien ya se llevó a cabo el proceso de elección de, de la autoridad tradicional. Pero la alcaldía ha querido imponer a un coordinador territorial eh, cuya figura eh, no estamos de acuerdo porque deja de ser autoridad tradicional y se convierte propiamente en un empleado eh, más de la alcaldía a partir de que empieza a recibir un, un sueldo. Entonces nosotros como comunidad de lo que estamos, este, por lo que optamos fue por un consejo de, de, de la comunidad eh, y de hecho se, se llevó a cabo el proceso de, de acuerdo a lo que se fue estableciendo y con base en el resolutivo del Tribunal Electoral pero la alcaldía ha estado... Eh, interfiriendo mucho en los procesos de todos los pueblos, y específicamente pues en el de nuestra comunidad, tratando de querer echarlo. Afortunadamente ahorita en la sala regional eh, se, se acuerda que cada pueblo va a tener su propio proceso, pero, lo tiene, pero para eso el tribunal electoral va a tener que analizar caso por caso, en nuestro pueblo eh, sí llevamos a cabo la elección del, de la, del consejo eh, bueno pues por ahí se, se establece que eh, se revisen, se han revisado los casos y los pueblos que fueron que concluyeron su proceso o que están más avanzados este, también se han reconsiderado Entonces nosotros estamos eh, por ese, en ese momento estamos en esta parte del proceso Entiendo. ¿Alguien más? Cuéntame. Yo, yo soy profesora de la lengua náhuatl y diseñadora de materiales de diseño para las También soy intérprete traductora de la lengua náhuatl en, en la ciudad de México. Auxiliar Judicial. Mm, en el ámbito jurídico. Ya. Ya tienes experiencia, entonces, asesorando a, a sujetos este, agrarios, a. a... Indígenas, originarios en los dos judiciales no, soy traductora de intérprete de la lengua en ese ámbito jurídico entonces no asesoro lo que yo hago es intervenir como intercomunicación de comunicación entre la jurisdicción y el líder y me asistida, así es ¿quién más? también, mí, de la organización de Otín, ¿Perito en qué? En, en lengua nada, también, con la compañía. Entonces, este, estamos especialmente en el ámbito de la justicia, nada más, en el ámbito de lo agrario todavía no. Pues... Nosotros hemos eh, asesorado, a, bueno, asesoramos a comunidades indígenas de manera gratuita en la organización, pero no hemos llegado a interponer ningún tipo de También hemos trabajado con eh, el tema de propiedad, todos los conflictos de propiedad privada, ejidal, comunales. Cuando te refieres a asesoría, ¿a qué te refieres? Pues asesoría a, a revisar el asunto, las problemáticas o los conflictos que tienen en su territorio o relacionado con el derecho de propiedad, ¿no? que hemos visto que es eh, un asunto actualmente en donde convergen varios varias, eh, tipos de propiedad o del territorio en un mismo espacio. ¿verdad? Entonces tenemos maximización de autodeterminación de los pueblos, por un lado, tenemos elementos culturales, tenemos experiencia en... en, en, en dígame. Bueno, yo soy, soy trabajadora social, igual estoy haciendo mi tesis, pero yo pertenezco a una asociación civil no lucrativa y yo trabajo en una comunidad que está en la periferia de la Ciudad de México, que está en el Acusco. Y ahí hay, tiene ciertas características, porque bueno, la mayoría... De además de las la la zonas residenciales. ¿Mande? Además de las zonas residenciales. Este, no, más bien ese es de, de alta marginación social porque sí. tiene cuatro cuarto características. es este, Son tierras ligidales, son este, de alto riesgo, es área de reserva ecológica y, este, y pues es son irregular. ¿no? Pero tenemos este, detectado familias que provienen de 16 estados de la república y tenemos familias hablantes ¿no? de diferentes lenguas. Entonces, en teoría, nosotros hacemos trabajo comunitario pero sí es un trabajo enorme pero lo cual pues, queremos conocer exactamente eh, su situación de esa comunidad, porque precisamente pues, nos damos cuenta que no entra, eh, bueno, que del día a día se violan sus derechos humanos, porque no tienen las mismas oportunidades que todos tenemos. Desigualdad, pobreza, desventaja, necesidad de intérprete, maximización de, de, de, de elementos de autonomía, autoadscripción, defensa de tierras, derecho de vía, entonces está plural el grupo. Y hay experiencia. ¿Qué es lo que debemos de entender por un amparo? Tenme ideas. ¿Qué les suena la palabra amparo? Protección. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Según su experiencia, ¿qué le suena un amparo? Yo tengo una asesora que me defiende a mis derechos que yo, que yo requiero, que yo necesito. Si tienes un amparo, ¿de qué derechos te están tutelando? ¿Cuáles serán esos derechos que te protege el amparo? De que me van a defender a... Supongamos, yo en mi caso personal yo tuve un amparo con las abogadas que están en Niñas Héroes uh -huh. por mi terreno aquí, en todo Domingo. La, la vecina quería tener toda la posesión, supuestamente, entre comillas, de la colonia. Uh -huh. Porque ya tenía un, un documento donde era este, posesionaria de, de que era este, originaria de los reyes. Entonces, uh -huh. con ese documento ya era dueña de toda la colonia. Entonces, como su suegra le quitó su terreno, quería el mismo. Entonces nos mandó a... Esta, Metieron un amparo la... en términos del 14 constitucional para efectos de proteger sus posesiones, propiedades contra actos de eh, eh, eh, autoritarios de una persona, quiero pensar a través de un tribunal agrario, ¿sí? y la justicia de la, de la unión la protegió para que sus bienes y posiciones no fueran vulnerados por la acción de esta persona, por las acciones de esta persona. Es decir, la señora tuvo una experiencia, llegó alguien y le dijo, esto es mío, la señora muy probablemente no es, no es propietaria, tiene una posesión, una posesión tutelada por la Constitución, es decir, tiene una posesión legítima. ¿sí? Y dice la Constitución que estamos protegidos en nuestros bienes y posesiones, en nuestras propiedades. ¿sí? Y de repente llegó alguien y dijo, esto es mío, te lo voy a quitar. E inició un procedimiento. La abogada se dio cuenta, probablemente, de que el acto de autoridad, un acto de autoridad estaba transgrediendo el derecho de la señora a disfrutar de sus bienes, de su patrimonio, de lo que le pertenece. Y que muy probablemente esos actos de molestia estaban vulnerando, transgrediendo sus derechos y muy probablemente, porque nos lo está contando, la resolución de ese procedimiento llamado amparo, de ese juicio, de ese mecanismo de protección, ¿sí? le otorgó la protección, es decir, le otorgó la suspensión definitiva a través de una resolución amparadora, en donde se le tuteló su derecho a poseer y disfrutar de su patrimonio. Sí. ¿Y qué elementos encontramos en esta narración? Encontramos primero a ella, titular de un derecho. Esto es mío, me pertenece. No tengo la escritura, pero asumo que es mío. ¿Por qué? Porque tengo una relación jurídica con la cosa. Es decir, la poseo. La tengo, y la tengo muy probablemente a título originario, es decir, probablemente tengo un contrato, tengo un instrumento que es autónomo, que no depende de otra persona. Otra persona dice que es la propietaria de la zona. Muy probablemente se trata de una ejidataria que es dueña de la parcela, que muy probablemente esa parcela fue fraccionada. ¿sí? Y como se supone que la parcela es indivisible, empezó a reclamar la restitución de las tierras. ¿Sí? Muy probablemente esa acción de restitución ¿sí? lo hizo a través de un tribunal agrario. ¿Sí? Es decir, una autoridad. Alguien que tiene poder para resolver ese tipo de cosas. Alguien que tiene jurisdicción. Es decir que puede decir el derecho, y alguien que tiene competencia, es decir, alguien que puede realizar ese conjunto de actos dentro de un determinado ámbito territorial, y dentro de, un, de una determinada <coughs> materia. ¿Sí? En ese momento, me imagino usted fue notificado. A partir de ese momento, muy probablemente, como se trataba de un acto eminente, en que ponía en riesgo, en forma irresoluble su derecho, estoy diciendo sin saber, solamente estoy suponiendo. La abogada detectó que existía tal gravedad de afectaciones a su esfera jurídica que dijo, lo que procede de inmediato es suspender el acto de molestia. No conozco el argumento, estoy solamente infiriendo. ¿sí? Y el Tribunal Federal muy probablemente un juzgado de distrito, que conoció de un amparo indirecto, ¿sí? en virtud de que se estaban violentando sus derechos sustantivos, no conoce el argumento. ¿sí? Le otorga la suspensión, y después de un procedimiento, le otorga una sentencia amparadora, en donde dice, restitúyase, protéjase, a la señora en sus derechos contra los actos de la autoridad ¿por qué requerimos un amparo? cuando se supone que si es un acto de jurisdicción debería ser un acto justo debería ser un acto de derecho debería ser un acto en donde muy probablemente la señora debió haber sido debidamente notificada emplazada, conminada al procedimiento, pero como una de las excepciones al principio de definitividad es precisamente que usted haya sido una tercero y va a resultar teniendo una afectación definitiva, promovieron el amparo en virtud de que la, la, la totalidad de la resolución ¿sí? le iba a parar perjuicio sin usted haber sido oída y vencida en juicio y en donde se le violentó su garantía de audiencia. Y la consecuencia irremisible de esa sentencia ¿sí? iba a ser que usted iba a ser desposeída de sus bienes sin usted haber sido escuchada dentro de un juicio. Y como usted era una tercera que iba a recibir una afectación en su patrimonio y en su esfera jurídica de derechos, la abogada detectó una excepción al principio de definitividad ¿sí? para iniciar un amparo y decir, me paran esto hasta en tanto la señora haya sido escuchada en sus derechos, ante la jurisdicción con todas las garantías. Restuye, restitúyase a la señora en sus derechos para que ella pueda gozar de las garantías que otorga la Constitución. ¿Son los resultados de ella? Sí, sí es complicado. Sí, sí es complicado. ¿Por qué? Porque hay demasiados elementos en esto y que es lo que quiero que hoy empecemos a desentrañar. Nos vamos a tomar cuatro horas y voy a procurar llevarlos de la mano en un proceso de tratar de comprender todas estas cosas que utilizamos.